Ay, sí, me veo maravillosa, estupenda y divina gracias a este colágeno. Flaca, tienes botox y tienes hialurónico. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Después de muchísimo tiempo, sé perfectamente que he tenido un gran parón, pero bueno, vamos a comenzar porque aquí podemos explayarnos un poquito más y hacer un poquito más extensiva la información y que quedar un poco más clara. Y el día de hoy te traigo un tema que absolutamente en todas las cajitas de preguntas en todos los en vivos en todo momento es pregunta que más me preguntan sobre si el colágeno los suplementos de colágeno funcionan y cuál recomendaría yo en ese sentido así que sin más comenzamos para empezar, ¿qué es el colágeno, el famoso colágeno? Pues simplemente es una proteína que se encuentra en gran abundancia, es la proteína que más abundancia se encuentra en tu cuerpo. Existen diferentes tipos de colágeno, no todos van a servir para lo mismo, por eso aquí es muy importante ver la diferencia en los suplementos. que más eh, tienen beneficio a nivel tanto de piel como de cabello como de uñas son el tipo 1 y el tipo 3. Cuando consumimos un suplemento de colágeno, Generalmente están hechos de derivados o pseudocolágenos que provienen de fuentes animales o de fuentes vegetales. Y para que este colágeno sea absorbido mucho mejor debe estar en forma hidrolizada o al menos eso es lo que apuntan los últimos estudios. Ahora bien. ¿Este colágeno va a funcionar en mi cuerpo? A día de hoy no hay una evidencia que sea contundente y que sea realmente clara en el aspecto El colágeno le han dado muchísimas propiedades y esto viene desde los años 80 cuando se puso de moda Porque las actrices en Hollywood tomaban colágeno y no sé qué y hoy en día estamos reviviendo esa moda porque hay muchas actrices de Hollywood que tienen o bien su marca de colágeno o bien que promocionan algún tipo de colágeno. Entonces dicen, ay sí, me veo maravillosa, estupenda y divina gracias a este colágeno. Flaca, tienes botox y tienes hialurónico. No me mientas, todos lo sabemos. Realmente la evidencia no es del todo concluyente. Pero vamos apuntando a que cada vez hay más evidencia que puede ser mayor número de pacientes que se están estudiando y que se ve que ciertamente puede haber un beneficio al tomar colágeno. Es decir, no te va a hacer daño, te lo quieres tomar, te lo puedes tomar, pero... Aquí es lo importante. No todos los tipos de colágeno van a ser iguales. Así como no todas las proteínas, cuando te las tomas, de los batidos de proteínas son iguales. Así como muchos ingredientes cosméticos, aunque digan que es el mismo tipo de ingrediente cosmético, no son iguales. Muchas veces tenemos randomizados, mezclados muchos tipos de colágenos en un suplemento que realmente no nos va a ser del todo suficiente o no va a aportar lo que necesitamos que aporte. Y tampoco se sabe en qué cantidades debemos tomarlos para que sea realmente efectivo. Como te digo, falta mucha evidencia, faltan muchos estudios, faltan muchos pacientes. Todavía la información no es concluyente. Y de nada te va a servir que te tomes el suplemento de colágeno si no tienes una rutina cosmética adecuada, Katy, ¿y qué significa una rutina cosmética adecuada? Muy sencillo, que tengas una limpieza adecuada, una hidratación adecuada, que utilices un antioxidante, que utilices algún transformador de la piel por la noche que tú quieras utilizar, dependiendo del problema que tengas y que nunca te falte la protección solar. Recuerda que el daño solar acumulado no lo va a reparar ni siquiera el gran colágeno que te venden por ahí. Lo que se llama capital solar, que es como tu cuenta de ahorros que tienes de la piel, una vez que te lo gastaste, amigo, te lo gastaste y no hay vuelta atrás. Por eso es tan fundamental evitar que la radiación oxide tu piel y que la envejezca prematuramente. Por eso somos tan fastidiosos y tan insistentes con la protección solar que se tiene que utilizar los 365 días del año. En ese sentido... ¿Pero qué suplementos puedo tomar? Pues siempre y cuando diga colágeno hidrolizado, tómatelo. Y tómatelo en las recomendaciones que viene el botecito. A día de hoy, como te repito, no hay ninguna cantidad, evidencia de cuántas veces hay que tomárselo por semana, ni mucha información al respecto. Todo apunta en que puede mejorar hacia el futuro, pero todavía nos falta mucha más información. Por eso, ¿qué suplemento te quieres tomar? Pues... El que quieras, mientras sea hidrolizado porque se puede absorber mucho mejor que hasta ahora es la evidencia que hay. Pero recuerda los cinco pasos de rutina que te dije anteriormente, que sin eso no vamos a hacer absolutamente nada. Y hasta aquí el vídeo de hoy, cortito, conciso, pero poderoso. Y si quieres que trate algún otro tema, déjamelo en los comentarios y no te olvides de seguirme. Nos vemos en la próxima.